Se ve raro, ¿no? Good morning Internet. Son las nueve y media de la mañana aproximadamente. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy hemos salido unos cuantos, Chusky, Albert, Alfredo, David, Gus, Javi, Tony y Richard Ellos van a salir a hacer una rutita aparentemente de pista Ya digo, aparentemente. <ríe> y bueno, voy a ver hasta dónde les puedo acompañar. Pues iremos haciendo tramos así en los que yo es imposible, no puedo y yo los encuentro por donde salen Let's go! Me olvidé de quitar el la vez. nadie como tú llegado hasta este punto del vídeo, te habrá dado cuenta de que me he quedado sin audio y no he podido narraros la historia. Pero bueno, ya se solucionará. Si te ha gustado el vídeo, danos un gran like, suscríbete al canal que nos ayudarás mucho y nos vemos en el próximo episodio. Let's go.